que yo llegué a Medellín, aquí a, a este sector. Este sector es Lobaina, ¿no? Lobaina, Cementerio San Pedro. Yo iba a Irlanda y llegué aquí a una feria de flores y me quedé. Nunca llegué a Irlanda y tengo tres años aquí. No, realmente fue la amabilidad. Eh... Más que la montaña, más que el paisaje, pues esa, esa, esa, la vista de Medellín bajando por Las Palmas que es muy, pues, es muy eh, abrumadora para uno pues porque es realmente una, una vista muy bella de la ciudad y las montañas, el verde, pero realmente, realmente fue el tema de la amabilidad. No sé, yo digo que aquí en Medellín no me ha faltado nada, nunca eh, ni comida, ni alguien con quien hablar, ni nada, nada, ah, ni no. trabajo, porque el trabajo está Eso en todos lados también. Así uno no tenga un trabajo fijo, siempre vas a tener algo, un ingreso allí con, con que mantenerte bien. Y el estancamiento que hay ahorita en el país, lamentablemente lo estamos sufriendo todos, seamos de un lado y seamos del otro. Pues, Entonces simplemente somos humanos que necesitamos una calidad de vida y necesitamos un nivel de desarrollo. Mis planes por el momento es quedarme aquí en Medellín y hacer mi vida aquí. Actualmente tengo una sola hija, pero quien quita que tenga un paisita pronto